Aquí tenemos la cámara toda chafa La abrimos, aquí está la cámara Lo seguimos abriendo Y aquí vemos un montón de cosas Adiós, y eso fue el unboxing Aquí tenemos la cámara Y aquí lo dice oh, Cámara espía Mini cámara por DV y lo abrimos y aquí tenemos la cámara que está así el botón de prendido el modo de grabación aquí no hay nada y aquí la entrada para res, resetearla la tarjeta y aquí atrás, pues, un imán. Y aquí lo abrimos. Así está por dentro. El cable. Esta cosa que, pues, no sé para qué es. Esto para ponértelo como en el brazo. ¿Quién sabe dónde? Aquí como un soporte. Para pegarlo. Aquí. Un ganchito igual. Y esta cosa que va abajo así y esta cosa va aquí y este es para resetearla aquí vemos el instructivo que está en inglés y eso fue todo